Esta noche no lo entiendo, el juego se empieza a complicar. Unos fiders del infierno, creo que procederé a flamear. Luego Tari tira tú el rey venetra full y noctun tira ulti para poderme atrapar tira flash y barrera doy un grito muy agudo pues parece que mi suerte se acaba de terminar soy víctima de un monstruo mortal prosodia inmortal prosodia inmortal Bronzodia Inmortal Bronzodia Inmortal Bronzodia Inmortal Hola, soy Lolero, soy Trixie y voy en LAN. Me, me voy a mover para que sepan que esta no es una imagen estática. Hola, creo que yo soy Draco, soy Lolero y espero que logren entender esto. Hola, soy Lolero, soy Bleshin y sí, me gustan los muñequitos chinos, por eso está escrito en chino.